Bueno, para Vila de Canso es un orgullo el poder compartir a... a a esta seuda del de europeo de softball, eh, para dos motivos. Primero, para el club mateix, para los resultados que están teniendo, para la buena calidad y i para la esfuerzo que se está haciendo desde el club, a los equips que, que se están potenciando. Para Alta también, Vila de Cáncer es de las mejores instalaciones de España, eh, de béisbol y softball. Y para Tanes yo Osic también, que, que una competición de, del nivel internacional, al lloc que se un un deseo que se ha escogido, la nostra nuestra ciudad. También para nosotros es un un motivo de orgullo poder compartir a las otras ciudades del Delta que compartimos aquesta esta afición al softball y al béisbol y que ya ja estamos acostumbrados también a hacer de alguna manera cooperativa eh, muchos de es un municipio tremendamente hospitalario lo cual siempre eso es una garantía estamos hablando de, de una institución del ayuntamiento que siempre se ha involucrado muchísimo en el deporte que además lo está haciendo de una manera especial en el deporte femenino y eso siempre es importante no después claro estamos hablando de un club con mucha tradición con mucha historia eh, con muchísimos títulos digamos que es un club legendario en toda España una preciosa instalación que además la ha mejorado recientemente para el campeonato y la verdad es que es pues, un auténtico placer y después casi te diría que lo más importante de todo esto, eh, de, de todas estas condiciones que se dan es el, las personas, ¿no? el capital humano que este club tiene, ¿no? eh, muchísima experiencia eh, en organizar eh, eventos, y la verdad que es gente encantadora y sabemos que bueno, es una garantía de, de, de buen hacer y una garantía de éxito, por lo tanto no, no podíamos dudar, el softball europeo tenía que, tenía que pasar por Vila de Cans. Pues a ver, la verdad que tengo súper buenas sensaciones, ya que este, este equipo está trabajando desde hace tiempo. Hay nuevas incorporaciones que sé que nos van a ayudar muchísimo, entonces las expectativas están altas. Vamos a por medalla, es nuestro objetivo. Ojalá se cumpla y si no vamos a, a darlo todo en el campo y a tope. Que se fue un torneo europeo en Cataluña es algo muy importante porque al final eh, es un momento en el que podemos compartir, en el que toda nuestra familia, nuestros amigos, las personas que viven en el día a día con nosotros esta pasión por el mejor deporte del mundo, que es el softball, eh, va a poder estar aquí, va a poder vivirlo con nosotras. Aparte creo que ahora mismo tenemos una afición que, que nos sigue, que estamos consiguiendo mover a muchas personas. Entonces hacerlo aquí tiene un significado mmm, mucho más mayor a nivel eh, sentimental porque podemos contar con ellos, podemos contar con, con su apoyo y también que ellos puedan disfrutar con nosotras todos los éxitos que estoy segura que, que están por venir. Pues es muy emocionante porque al fin bueno, vamos a ver un europeo en casa donde va a venir toda, todos nuestros compañeros de nuestro equipo, de, tanto de España como de aquí. Y bueno, yo creo que es un plus porque nos va a motivar más, vamos a sentir más apoyo y encima Villa de Cans, que hace pocos años llevamos con el campo nuevo, pues bueno, yo va, creo que va a ser un boom para la ciudad y para el Bregat en general también.